Me mucho trabajar a mi artesanía, pues yo amo este trabajo, bueno, yo me dediqué totalmente a esto. Yo trabajo desde hace 25 dedicado al mimbre y a mí me gusta mucho trabajar esto con mi familia, con señoras en las casas. En mi suegro, recuerdo yo, empecé cortando las bases con él y ya tejiendo y así dándole el terminado a toda la obra y ya tengo pues mi gente que trabaja porque él faltó y aquí ya ando para adelante materia prima más que todo es esta, es el papel craft. lo compro yo en una bobina y yo ya lo, lo mando cortar y allí está la máquina donde lo, lo entorchamos, esto es totalmente manual, entonces la gente no, pues, no se dedica mucho a eso porque te demora mucho para hacer un producto por ejemplo grande, una silla, entonces a la gente no le gusta mucho, pero al que le guste uno, uno hace las cosas con amor.